Por fin, por fin termina el toque de queda Señores, termina el toque de queda ya había. ¿Eh? El Poder Ejecutivo desmontará el próximo lunes el estado de emergencia y el toque de queda, pero anunciará una serie de medidas que la población deberá cumplir a partir del martes para evitar nuevos contagios por el coronavirus Así lo dio a conocer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta a quien explicó que ayer venció el plazo para el presidente Luis Abinader solicita el Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia, destacó que se mantendrán el uso obligatorio de mascarillas y, el, y los protocolos de distanciamiento físico, así como el esfuerzo del gobierno y la sociedad para vacunar contra el COVID-19 a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible médico dominicano Juan Ariel Suero recomendó al gobierno vacunar al 70% de la población contra el coronavirus antes de terminar el estado de emergencia y el toque de queda a partir del martes cuando inicie la libre circulación en todo el país. De su lado la clase empresarial de Santiago en boca de la asociación de comerciantes en, en boca del presidente de la asociación de comerciantes e industriales de Santiago Sandy Filpo aseguró que están preocupados por la eventual ocurrencia de un rebrote del COVID-19, ya que esa provincia aún no alcanza el 70% de la población vacunada. Y aquí en la provincia de Duarte apenas vamos por el 65%. Así es, debemos vacunarnos, señores, debemos vacunarnos, ya que van a quitar el toque de queda, no cree usted que el virus se ha ido, el virus está igualito. ¿Eh? Debemos vacunarnos para que eso no es que, escúchenme la vacuna no es que, no te va a dar el COVID, sino que no vas a entrar en gravedad. Exactamente. Eso es así. Esperemos en Dios que no aumente el contagio para volver para atrás. Exacto, exacto. Y ya esto le va a convenir mucho a los artistas urbanos que están, están tocando de noche. Ya los pares van a ser más tarde, que usted dice, ¿verdad? Claro, claro. no qué no, no te crees que sean los pares? No, no, no, no. Igual, porque, o sabes que frenaban a la dos. Pero ya usted tiene la oportunidad de meter dos artistas, ¿sí? ¿Entiendes? Ok, ok, sí. O los claro. artistas hacen más party. Hacen más no. party porque tienen más tiempo. Y sí, sí, también no para mucho. las familias que tienen, personas que tienen familia en los campos lejos, que quieren pasar tiempo con ellos, tienen que salir con el corre-corre. Y tampoco, pues les evita el estar bueno la policía llega o no llevan o lo otro tampoco correr a las tardes de la noche ni tampoco quedarse porque no me puedo quedar aquí porque mañana tengo que trabajar y es una manera más fácil de andar en el medio y menos cosas pasan cuando no hay menos no cosas. no y también que eh, sabe que el libre tránsito es hasta a la una usted puede andar hasta las siete de la mañana o a las ocho de la mañana pero usted sabe que la discoteca y esos bares van a frenar a las dos como estaba antes era a las dos, pienso yo. A las dos los días de semana y a las dos. Y a las dos los negocios. Dos fines de semana. Eso como antes, yo pienso que es así, porque no puede no sí. puede variar, pienso yo. Pero, eh, espero en Dios que esto no, no aumente el contagio no, del COVID. No, pero eso no, va, eso, no va, para mí eso no va a ser nada, porque es que estamos, normal la gente está igual en la calle, tú me entiendes. ¿Eh? No, no, pero en algunas sí. partes está aumentando. En algunas vamos partes está aumentando vivir, el COVID. Que no, no, no, eso es un día a día. Por eso que usted tiene que vacunarse. Ya, sí, pero eso no, vamos Debe a tener que vacunarse. Día a día con eso, señores. ¿Todavía, eh. hay, todavía hay gente que se está muriendo de, del dengue. Claro, todavía. Y otra cosa es que todavía hay gente que ni, ni la primera se ha puesto. También. Uh -huh. Entonces debemos, debemos ser más de la mente y de esa loquera y, y usted vacunarse. Ah, que esto, que lo otro. Después cuando se está muriendo usted ve dando gritos y pidiéndole a Dios. Pero Dios le, le ha mandado una, un, un bajadero a eso y usted no ha querido eh, ponerse la pila. Usted tiene que ponerse la vacuna para que usted esté tranquilo. Le, le va a dar, claro está. Pero le da algo leve, una gripecita. Se muere inmune a eso. Usted, 15 bien. días, malo. Claro. No, porque realmente lo quitaron ya el toque de queda porque son... Ni función tenía, sino el punto es porque lo quitar no significa que ya todo, ya hay que andar sin mascarilla, que ya todo terminó, sino que seguir con la medida, porque como dice Angel, ya es algo con lo cual tenemos que vivir, lamentablemente, entonces ya pues han abierto todo para volver a la casi normalidad, la cual todavía no se sabe hasta cuándo, pues volveremos ya a estar sin absolutamente nada, pero todavía hay que mantener el cuidado y saber que podemos contagiar todavía y vacunarse, que es lo primordial, porque todavía seguimos abajo. Este pueblo todavía sigue abajo, por del 50%. exactamente, por debajo del 50% de que no se han vacunado. No, Tú sabes cómo, cómo se hubiese eh, vacunado más gente si le meten presión, porque la gente camina con la presión. <coughs> Realmente. Le lo hubieran trancado a las 12, como hicieron la vez, que era a las 12 el toque de queda del mediodía, <risa> y todo el mundo estuviera vacunado. Ah, no, cuando llegan al 70 lo soltamos a las 12. Todo el mundo se hubiera vacunado. ¿Es pues imagínense, los dominicanos somos así, de naturaleza, somos personas especiales. Y mira que hay que tener <risa> cuidado porque eh, ahora le toca a los niños vacunar, ¿eh? Sí, sí a, ya los están metiendo, tía. el Ministerio de Salud Pública se está metiendo a las escuelas y a los colegios, entonces ya esa franja de la población va a tener que vacunarse, porque el punto es ahora mismo vacunar para que se inicie la... Eh, ¿Cómo es eh, la palabra que se me olvidó la erradicación de la COVID 19 y que sea pues un virus que solamente sea algo circunstancial así ¿vale? algo que quede así de, de, de vez en cuando verdad claro claro que ah. ha, algo que dé como la gripe exacto uh -huh. la, ¿sabes que un tiempo hubo la, wow. la fiebre tifo la fiebre tifo la meva al día dado me va a no, tú estás muy gordo <risa> a los buenos no le da eso a mí, porque la a mí una, vez, una, una yaya, yaya tiene yaya. una yaya como le... me dio una viruela la conjuntivitis también la pero nada na. no no por eso es gracias difícil. a Dios aquí a mí y la no me yaya me no te dio que tú comes mucho la qué la, una yaia un parásito como oh, ¿no? a Magara le ha dado Dios. un saludo a Magara la madura ahí <risa> Gracias sí, de Dios, nunca he estado en interno. De, para que ¿Tú, ¿Tú nunca te internas? Ojalá que no, ojalá okay. que... que, que no, un aplauso, nunca te, no, gracias nunca a Dios. No, nunca he visto. Tú, ¿tú sabes, Él siendo un niño especial, <ríe> nunca ha caído, nunca ha caído. <ríe> <ríe> nunca he estado un interno. <ríe> No, Yo que no he tenido ninguna gravedad de salud y casi claro. pero tú me entiendes, lo doy gracias a Dios por eso no, Yo mismo no me enfermo así que y para internet que me prepararon unos me prepararon unos remedios rarísimos antes claro, de, con berro y cebolla. No, eh, eh, sanduí, eh, y no, no, no, no. Ese, ese berro. Yo creo que fue, ¿Qué? yo creo que ¿Qué? fue berro berro por tú, por o, otra vuelta que, que eh. rában, no, de, molacha. De, molacha, de molacha con cebolla y te licuaban eso con Ay, zanahoria y esa ramas, ya tú sabes. No, no, señores, así es y, y debe, debemos poner nuestra parte en cuanto a la vacuna para que ya sí. estemos libres. Porque cuando hay vez cogen coge ahora y, y de una semana y volvemos para atrás. No queremos eso, queremos estar libres ya sin toque de queda. Sí. Que si usted, si cogimos pan de Amable, alambé, sí. podemos bajar cualquier hora de pa allá, que Amable no diga ni que porque ahora es una ventaja. Si tú haces cualquier par y cualquier cosa en tu casa, tú le dices... A la una hay que, re antes de la una hay que recoger para ¿no? Pero si no hay hora, nosotros lo podemos ir a las 5 de la mañana. Claro, ya no nos puede decir, tienen que irse ya. No, no, no, que no tengan cuidado, porque sí. por aquí viene la policía. Sí. Sí, no, que no, mañana amable. hay que trabajar y después sí. lo llevan preso. No. <risa> no, como para ir a mi casa, en una hora, Jeff. No, es así, señores.